Ya empezó la temporada de frío así como puedes ver hoy estamos ya te voy a mostrar menos 12 ¿eh? y con una sensación térmica de menos 18 y Igual la semana que viene no se ve no se ve tan mal la semana que viene se viene como arriba de 9 8 3 arriba de 0, que eso es bastante bueno pero bueno, oficialmente ya pasó el primer día de nieve. En este video lo que te quiero mostrar es la, cómo nos preparamos para el invierno. La ropa que vamos a preparar, eh, cómo preparamos el auto para manejar, para calentarse. La ropa de Mila, por ejemplo. estamos terminando octubre y como pudiste ver ya empieza el frío, ya viste en mis historias de instagram que ya hay un poco menos de color más gris y más blanco por el piso este recuerdo que tengo del año pasado te voy a mostrar un poquito para que veas qué es lo que se viene, esto fue en enero hola, toca es sí, viento El viento es frío, entonces, es frío. Es positiva ella. Los queremos mucho. La primera vez que vine acá a Edmonton fue hace como 10 años. Cuando recién empezábamos con Brandy, nos conocimos y, mira, yo saqué esta foto. Como ves ahí arriba, en el auto, dice menos 31. Ya en ese momento yo dije, bueno, no hay un frío peor que ese. Eso fue hace 10 años. El año pasado, en diciembre, saqué esta foto. Está bien. Era menos de 31. Dije, bueno, por ahí hasta ahí llegamos. En enero de este año, 2020, pasó esto. 1, 2, 3. Bueno, y última prueba de la remera. <risa> Está todo duro. Put it upside down. Does it work upside down? <risa> Duro. Era eso más la sensación térmica, porque había bastante viento. La sensación térmica llegó a 52 bajo cero. Salió la noticia, fue récord mundial de frío. Estas ciudades están acostumbradas, están preparadísimas para eso. Yo te voy a mostrar en este video las cosas que nosotros hacemos para prepararnos para cuando venga el invierno. Estos calzones largos los podés comprar en cualquier supermercado pero lo importante es que la cosa esté pegada a tu cuerpo. ¿Ok? Una, dos, ahí está. Que los dedos largos estén pegaditos al cuerpo. Eso es lo más importante, porque por ejemplo se usan jeans con esto abajo. Entonces, si tenés esto abajo, que es... Uy, que si tenés... generalmente igual, se usan joggings bastante anchos uh, ahí está joggings, calzones abajo muy bien seguimos con las medias están estos que están bastante gruesos cuando es bastante extremo van estos Esto me lo regalaron apenas llegué estos son como una cuátruple capa me da calor de tenerlo en la mano ya otra de las cosas que la gente se prepara acá es el encender el auto automáticamente. Por ejemplo, para que se vaya calentando el auto. Ahí está. Ahí se encende. y lo deja unos 15 minutos en el motor. Entonces acá es importante dejar la calefacción prendida para que cuando vos llegues a tu auto ya esté calentito. Hay diferentes tipos de buzo, que está este. Es también este bastante abrigado. Poder ver por dentro la felpa. Los materiales no tengo idea de los nombres. Así que bueno. Sería así. Ahí está. Esto me lo regalaron para Navidad. La mayoría de los regalos de Navidad son abrigos, para que sepas. Y ahora te voy a poner el otro que es el que más uso. Lo no voy a hacer más fácil, así. Este que te mostré antes. Es bastante, bastante abrigado. Lo que quiero que entiendas con este video es que no tienes que traerte toda la ropa de invierno. Porque acá hay un montón. Hay barato, caro, marca, no marca, hay de todo. Lo más recomendable es comprarte un gastar un poquito más para que te dure más, para que te dure más inviernos. Este es el calentador. Puedes ponerlo en bajo o en alto y calienta tu asiento. Bufanda, yo tengo una, esta me la traje de Rosario. No la uso mucho porque la mayoría de las camperas o de los buzos ya te cubren el cuello. Corritos, tengo tres. Tengo este. Este el que más uso. Acá. Importante cubrir las orejas. Porque se te recontra, recongelan. Para algún frío más extre extremo, es este. Ahí está. Estilo chavo del 8. Acá está. Después lo poner acá así. Fua, estoy modelando, pero remodelo. Ahí está. En la mayoría de los estacionamientos tenés estos para... Calentar el auto. ¿Ves por ejemplo acá está enchufado este auto? Ahí lo podés ver todo en filita. Estos. No está toda la filiera. Para cada auto. Tenemos la calefacción ambiental, que es esta que va por toda la casa. Y esta calefacción se, se maneja desde acá. Nosotros la tenemos siempre en... Como en veintitantos. En todas las habitaciones están. Eh, y en este departamento viene incluido el, Así que está bueno eso. Guantes. Esto me lo compré en Rosario la última vez que fui. En marzo del 2019. Me sirven para otoño. Porque cuando hace un poquito de frío. Estos están buenos. Porque todavía se puede maniobrar. Están buenos para cuando uso el celular Que voy a grabar afuera Y hace un poquito más de frío eh, Me permite ya usar De Tela, son como unos como doble más o menos Cobren un poquito más estos Pero no son para la nieve Y están los que yo uso para la nieve Que son estos Para usarlo en menos 30 Hasta Mila tiene su ropita Mira qué linda, Mila Y después hay unas medias cuando hay nieve que se le pones para que no tenga frío en las patas. Otra de las cosas que tenés que ver, esto es muy importante, estas partecitas que resbalan, mira. Estas son las cosas bastante, bastante peligrosas para manejar y también para caminar. Tengo un par de, de caperitas así finitas que uso para otoño. Pero te voy a mostrar la que es la buena. Esta. Esta es una cosa que, por ejemplo, cuando hace frío extremo. Esta te cubre todo. Ya con esto en realidad no necesitas otra cosa a la parte de arriba. Pues salir con remerita y con esto. Botoncito acá. Así es que nada, ¿eh? Lo salís así. O va directo hasta que no te dé nada. Ahí está. Ah, mirá, me faltan la, las botas. Estas para, para la nieve son básicas, ¿eh? En realidad. No son, de las, no son de las mejores ¿eh? que hay acá Pero la marca no, no me interesa mucho A mí, yo no soy de mucho de, de importarme la marca Uy, Ahí está Un día normal que salga a jugar a la nieve con Luca Me tengo que poner así Ya estás completo Una cosa que tenés que tener muy en cuenta Son las ruedas Estas que tenemos son de todas las estaciones Por ejemplo de este auxilio que tenemos todo terreno lo y... más vas a escuchar que se sufre por el frío y, y todos lo los comentarios que escuchás es porque es un frío que nosotros no estamos acostumbrados a tener es un frío de verdad, no es joda entonces hay que respetarlo más que nada y esta es la ropa que necesitas por lo menos para tu primer invierno entonces eh, con eso que te mostré ya más o menos puedes saber y guiarte yo me estoy muriendo de calor con esto estoy hablando con esto todavía y no sé qué hago Oh, el miedo al invierno está todo en tu cabeza no hace falta preocuparse solamente hace falta abrigarse, saber vestirse para lo que es el lugar gracias por acompañarme, te mando un saludo espero que estés bien, espero que estés sano mi nombre es Chelo, estoy acá en Edmonton avanti antes y avanti siempre nos vemos